Cierra los ojos y déjate ir confortablemente en la oscuridad. Descansa por unos momentos del mundo, de los haceres y de los deshaceres cotidianos. Estás aquí y ahora. Observa por unos instantes tu respiración. Cómo el aire entra y sale. Entra y sale. Continúa tu ritmo. Pon la atención en tu cuerpo y en tus sensaciones. Si aparece algún malestar, un hormigueo, una tensión, sensación desagradable o un dolor focaliza tu atención hacia este área y con la exhalación la dejas marchar suavemente haz eso tantas veces lo consideres necesario Focaliza tu atención hacia este área o sentimiento incómodo y con la exhalación lo dejas marchar suavemente. Inhala profundamente y allí donde notes tensión, la reconoces y con la exhalación la dejas marchar suave. Tú tienes el poder de hacer eso y mucho más. Utilicemos este poder para sanar aquí y ahora. Pon la atención en la zona del malestar. Inhala profundamente. Y con la exhalación lo dejas marchar con decisión, pero suave. La ansiedad, los temores, los juicios y los malestares se desvanecen. Tu diálogo mental se apaga. El mundo exterior se disipa. Las imágenes aparecen en tu mente como destellos de luz. Estás entre el sueño y la vigilia. Estás en un espacio poderosamente creativo. Ahora usaremos este fértil estado de conciencia para nutrir el cuerpo y las emociones. Para diseñar un futuro saludable y una vida que nos haga sentir bien y completos. Ahora es el momento de cultivar el bienestar y el crecimiento para ti y para el entorno. Con cada inspiración, integras y sanas tu cuerpo físico, mental y emocional. Con cada exhalación, los obstáculos se transforman y se disipan. ...estás fluyendo de manera estable y duradera con el ritmo del cosmos... ...la energía que te conecta con la naturaleza y te da vida... ...fluye fácilmente y eficientemente a través de ti... ...deja fluir las imágenes que te sugieran estas palabras... ...si surgen juicios... Opiniones o pensamientos, acéptalos y dejaros marchar. Vuelve a tu cuerpo y a este espacio donde las imágenes llegan como destellos de luz. Tú eres en realidad el observador y lo observado. Estás en tu centro. Dormido, pero consciente. Entre dos estados de conciencia. La vigilia y el sueño. Puedes dormir si lo deseas. Porque aún así, tu conexión con la intención de estas palabras será clara y nítida. Y en este alto grado de conciencia dejaremos que penetren, arraiguen y prosperen en tu vida y en tu entorno. Afirma interiormente conmigo. Puedo sentir mi cuerpo cada día más eficiente, más fuerte y más vigoroso. Puedo sentir mi cuerpo cada día más fuerte y más vigoroso. Puedo sentir cómo mi cuerpo elimina cualquier sustancia perjudicial. Puedo ver y sentir cómo mi cuerpo elimina cualquier sustancia perjudicial. Puedo sentir cómo mi cuerpo elimina cualquier sustancia innecesaria. Puedo ver y sentir cómo mi cuerpo se vitaliza, repara y rejuvenece. Puedo ver y sentir cómo mi cuerpo se vitaliza, repara y rejuvenece. Permito que la inteligencia que creó la vida dirija mi sanación. Permito que la inteligencia que creó la vida dirija mi sanación y la del planeta. Y radio luz y salud y radio luz y salud soy cada día más consciente de lo que realmente potencia mi salud y lo llevo a cabo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 Soy cada día más capaz de hacer aquello que yo creo conveniente, de manera fácil y alegre. Me siento bien y en paz con la vida. Siento bien y en paz con la vida. La sanación es rápida, alegre y satisfactoria. Tengo todo lo que necesito para llegar a mis objetivos. Tengo todo lo que necesito para llegar a mis objetivos. Todo pensamiento inconsciente que limita mi salud se hace consciente y lo transformo en salud. Todo pensamiento inconsciente que limita mi salud se hace consciente y lo transformo en salud. Todas estas afirmaciones arraigan, crecen y prosperan en la conciencia, sustituyendo todas las creencias que limitan la salud. Todas estas afirmaciones seguirán resonando en el sueño y en la vigilia, haciendo que tu cuerpo físico, y etéreo estén unificados íntegros y compactos así sea